En todo el departamento con un alto nivel de audiencia. Cotiza nuestros servicios publicitarios. Llama al 2406-4586. Sensuna TFM, una conexión entre nosotros. Realidad Comunitaria, un programa con contenido de interés social, cultural, económico y de preservación del medio ambiente. Expuestos desde puntos de vista críticos, educativos e informativos. Escúchalo lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, solo por 92.1 FM, en sintonía con la vida. Los contenidos de interés social, cultural, económico y de preservación del medio ambiente son expuestos en tu frecuencia 92.1 FM. Acá iniciamos Realidad Comunitaria. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estarles acompañando en este jueves, en este viernes, perdón, ya estamos en un nuevo mes del año, en el noveno mes. Es un gusto estar con ustedes en el programa. Realidad Comunitaria acompañándoles para llevar nuevamente el espacio de entrevista y en esta mañana nos acompaña el alcalde del Común, Mateo Rafael Latin, con quien estaremos hablando sobre el esfuerzo que está haciendo la Alcaldía del Común con la Federación Nacional Indígena Salvadoreña. Buenos días Don Latin, ¿cómo está? y Es un gusto tenerlo nuevamente en la cabina de Radio Censunas para hablar de estos temas de suma importancia ...para las comunidades indígenas, no solo del occidente del país, sino a nivel nacional. Tengan todos muy buenos días. Primeramente, darle gracias a nuestro creador y formador del universo... ...porque permite una vez más que la amable audiencia de Radio Sensuna pues, eh, pueda escuchar... ...y que por este medio se pueda dar cuenta de la realidad que se vive de todo el proceso que nosotros como Alcaldía del Común estamos tratando de darle vida porque creemos que el resurgir de nuestros pueblos urge y hoy más que nunca creo de que tenemos ese compromiso porque somos herederos de nuestros ancestros por lo cual somos responsables de que esa herencia cultural que los dejaron nuestros ancestros eh, qué rumbo le vamos a dar que tengan todos muy buenos días gracias por la oportunidad a Radio Sensuna, a Radio Arpas que son tan amables en este caso con nosotros para que los den la oportunidad de expresar el sentir y pensar de estos procesos El 9 de agosto que se congregaron las comunidades indígenas en el llanito Don Latin hubo bastante compromiso por, por querer dar vida a esta Federación Nacional Indígena Salvadoreña. Llegaron representantes de diferentes comunidades indígenas, de, tanto nacionales como locales, con quienes ya se ha iniciado un pequeño esfuerzo que es comenzarse a reunir para darle vida a este espacio importante y que inicialmente se ha tomado como sede la Alcaldía del Común, donde se van a congregar próximamente. Coméntenos sobre este esfuerzo y lo importante que se vuelve para los pueblos originarios conjuntarse para las diferentes problemáticas que les siguen afectando. Sí, como les manifestaba, pues... Para que el 9 de agosto hayamos lanzado la invitación a todas las comunidades a nivel nacional e internacional a la unificación, manifestarles de que ha sido un proceso que hemos venido llevando como alcaldía del común, un proceso interno para poder tomar esa decisión para que el 9 de agosto lanzar como, como el primer grito para la unificación de nuestros pueblos la importancia necesariamente si nosotros analizamos por qué la necesidad cuál es la importancia, cuál es el interés sabemos positivamente de que como pueblos originarios la mayor parte de nuestro territorio nacional está lleno de comunidades indígenas, toda nuestra población, la mayoría es indígena, este, nativa, Pero desgraciadamente el sistema se encargó, desde que los despojan de todo, de hacer posible de que nuestra historia por todos los medios borrala, que desaparezca. Y ese ha sido uno de los errores y problemas que también hemos caído, porque no los hemos podido dar cuenta cómo y de qué forma los van desarticulando a diario porque la opresión o la idea de, de desaparecerlos no, no ha terminado, aún continúa aún más fuerte. Podemos ver a un Ministerio de Cultura cómo está luchando para seguir dividiendo las comunidades, porque por más que ellos quieran manifestar de ese apoyo, si ustedes pueden ver, estar viendo, como cultura, como ministerio, cómo anda de pueblo en pueblo folclorizando nuestra cultura que en el fondo hasta se vuelve ofensiva pues porque, porque ellos saben perfectamente lo que están haciendo ellos no desconocen ¿verdad? por ejemplo yo me atrevo a decirle cómo es que Erior Doradera no va a saber si viene, o sea que la gente que está ahí conoce de nuestros principios y que algún día van a tener que rendir cuenta y no me la van a rendir a mí porque, porque no es conmigo es con el creador porque ellos saben del principio y ellos lo único que están haciendo es viendo cómo siguen desarticulando nuestra cultura ¿por qué? porque hay una deuda histórica entonces necesariamente cuando nosotros vemos esa pobreza extrema que se vive dentro de las comunidades en todos los campos porque no hay medicina en los hospitales, y un montón, no hay trabajo, no hay nada pues y, y entonces no nos queda más que todo buscar la unificación porque creemos que como pueblos originarios somos los únicos que podemos y debemos rescatar muchas cosas que el sistema a diario está tratando de que se pierdan Ese es uno de los retos y por los cuales estamos haciendo el llamado todas las comunidades a esa unificación para que de esa forma podamos hacer posible detener ese avance que va encima de, de nosotros a, a diario. Eso es lo que, lo, lo que estamos nosotros o el por qué lo estamos haciendo. Comunidades que tienen luchas diferentes que al final se conjuntan en una sola son las que participan dentro de ese esfuerzo. Sabemos que hay Personas que participan o que son miembros de portadores del, del Nagua, comunidades que se dedican de manera directa a la defensa de los bienes naturales, también están incluidos dentro de esta federación y van a participar en esta reunión ya próxima que tiene. Pues yo de antemano quiero darle las gracias a esas comunidades que dijeron desde sus inicios aquí estamos presentes en este, en este proyecto, que bueno, les agradezco y los felicito, pues porque en ese fondo creo yo que están atendiendo, no el llamado mío, no el llamado de la alcaldía del común, no se trata de eso, porque sabemos positivamente de que nuestra ancestralidad está fundamentada o la base fundamental es la espiritualidad que los une y no importa a qué etnia pertenezquemos. Eso no nos interesa. En el fondo la espiritualidad al fin y al cabo es la misma simplemente que yo, aquel y el otro, pues es posible que la, la vivamos o la practiquemos diferente, pero eso no nos lleva a que estemos divididos. Entonces yo les agradezco a todas esas organizaciones que están diciendo, sí, aquí estamos. ¿Por qué? Porque creo yo que están entendiendo el llamado que le están haciendo nuestros ancestros, nuestros abuelos, porque hoy más que nunca podemos estar sintiendo y viviendo el llamado que nuestros ancestros los están haciendo a la unificación porque es lo único que puede hacer posible, primeramente, detener, aunque sea en un poco, ese calentamiento global que lo está haciendo pedazos a todos, porque eso se está llevando a todos. Y si no hacemos nada, pues tenemos que estar seguros que más luego que tarde, pues vamos a la bancarrota por completo. Y ahí nos va a llevar a todos, pues, necesariamente. Entonces... Nuestra lucha es, es tratar de ver de qué manera contrarrestar todo ese daño que no podemos negar, que en ciertos campos hasta hemos tenido participación nosotros también porque los descuidamos y permitimos que los engañaran. Eso es lo que estamos pasando a estas alturas, por el cual pues, nosotros estamos tratando de darle vida a este tema que creo que el, al final lo va a beneficiar a todos. Desde este esfuerzo se buscará, don Latin, abordar temáticas puntuales de las comunidades indígenas. Sabemos que el occidente o el departamento de Sonsonate sufre actualmente problemáticas bastante fuertes en el tema medioambiental y en el tema de la destrucción de sitios sagrados de comunidades indígenas. Desde este esfuerzo se va a acompañar y se va a luchar de manera directa con las comunidades en estos temas ...que están afectando de manera directa a los pueblos indígenas? En el fondo, una de las ideas son esas. Pero primeramente tenemos que reafirmar esa unificación tan necesaria e importante... ...para poder hacer posible que los escuchen. Porque todos esos problemas que usted los está mencionando, pues es lo que los ha llevado a pensar y a tomar la decisión de buscar la unificación porque podemos ver el problema de Tacuzcalco si, si en el fondo, y ahí es donde yo le digo, y me atrevo a hacerle el llamado a ese Ministerio de Cultura que si ellos respetan el por qué existen pues necesariamente ese es el tema, a defender todos esos problemas. Ya no pueden estar ellos queriéndolos engañar, pues. Ustedes pueden estar viendo cómo siguen destruyendo Tapucalco, si no les está importando. Entonces necesariamente, si no hacemos absolutamente nada, ¿qué va a quedar para las futuras generaciones? Porque ese es el otro tema que por el cual nosotros tomamos esa decisión, preocupados por esa herencia cultural que le vamos a dejar a las futuras generaciones, a esos niños que por ahorita pues desconocen la problemática que nosotros estamos viviendo y el por qué lo estamos haciendo. Esos son los problemas. Entonces, necesariamente, aquí tenemos ahí nomás ese problema, como también tenemos el otro del de río en Zonapanga. E incluso hacerles el llamado a que analicen la situación, el daño profundo que le están haciendo tanto a nuestra madre tierra como a nuestras comunidades que en el fondo son quienes van a pagar caro el problema si podemos ver, por más que traten de justificar que no hay contaminación, ¿cómo es que no hay contaminación? Si podemos ver todos los estragos que ya se están, se están dando con las presas que ya están y lo siguen. Podemos ver para empezar cómo. Claro, en el invierno se cambia porque al menos el agua llovida lava los ríos, lava las quebradas, lava todo. Pero en el verano, ¿qué es lo que pasa? Después de eso, el agua que debería de ocuparse para regar todos los cultivos de toda esa zona si el poquito que le dan, ya va contaminado también. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa verdura ¿Qué podemos esperar si en el fondo, desde antes de que salga la producción, ya la planta está contaminada? Entonces, hay un problema bastante serio, por lo cual pues necesitamos, hoy más que nunca, de hacer posible que todos, al fin y al cabo... ...este territorio los pertenece a los pueblos originarios... ...y hoy más que nunca creo yo que es el momento... ...que tenemos que ser posible dar esa lucha... ...y no estamos hablando de luchas armadas ni nada que se parezca... ...ni violencia ni nada, porque eso es... ...porque ese sería otro error de los grandísimos en lo que podríamos caer... ...por eso es que nosotros venimos pregonando desde muchos años construir una cultura de paz hacia las futuras generaciones. Pero construir una cultura de paz no quiere decir de que voy a estar solo hincado pidiéndole al creador. No se trata de eso, ahí estamos perdidos. No, tenemos que hacer la lucha, tenemos que luchar porque de todas maneras hay un sistema que no entiende, hay un sistema que jamás lo va a respetar. Entonces necesariamente tenemos que exigirle el respeto. Y hay un montón de formas como en realidad podemos hacer posible que lo respeten sin necesidad de violencia, sin necesidad de armamento, no se trata de eso por eso urge la unificación que hoy más que nunca estamos tratando de, de, de, de construir porque hay otra, hay otra cosa más también que nosotros lo que vamos buscando es resurgir volver, o sea dar un paso atrás y empezar de nuevo a ese camino que lo dejaron nuestros ancestros. Históricamente sabemos positivamente que dentro de este país la alcaldía del común es el único gobierno ancestral que existe. Y no estamos discriminando a nadie, no se trata de eso, sino ver la realidad de lo único que todavía tenemos en el país, donde todas las comunidades tienen el compromiso, al menos de tratar de investigar quién es la Alcaldía del Común, para que también se unan a este proceso. Porque como Alcaldía del Común es la única organización hasta ahorita que puede hacer posible. ¿Por qué? Porque cuando los españoles vienen, la estructura de la federación ya está. O sea que ahorita lo que, lo que vamos a tratar de dar es de revivir, de, de, de volver a darle, a darle vida a esa federación que cuando vienen los españoles ya está bien, bien construida en todos estos territorios. Eso es lo que estamos tratando hoy más que nunca para hacer posible que algún día, pues en realidad los reconozcan por lo que somos. Y no por lo que el sistema ha querido toda la vida, de convertirlos en un folclorismo barato, en convertirlos en algo, pues que en el fondo hasta es ofensivo para nosotros. Si alguno quiere participar y no ha confirmado aún su participación, para la reunión que se tiene ya este domingo, don Latin todavía lo puede hacer o puede llegar de manera directa a la Alcaldía del Común para sumarse a este esfuerzo. El esfuerzo que estamos haciendo, como en el fondo le decía, uno de los temas central es construir una cultura de paz hacia las futuras generaciones. Y para construir una cultura de paz pues no podemos de ninguna manera estar apartando a nadie. Por lo cual, quienes quieran participar en este proceso, desde ya, son bienvenidos. Eso no hay absolutamente ningún problema, que no se hagan, que no se hagan ahorita este, inscritos, no, si ahorita por último no tenemos absolutamente nada en ese sentido porque ahorita, por ejemplo, yo incluso me atrevo a, a seguirlos invitando y los estamos invitando ¿verdad? por las redes sociales para que los que quieran participar, pues las puertas están abiertas hoy y siempre, así van a estar dentro de la Alcaldía del Común por ejemplo, lo que el domingo se va a dar, va a ser el primer paso aunque podríamos hablar del segundo, porque el primero lo dimos el 9 de agosto uh -huh. es lanzar el, el, el tema la federación. Pero hoy, ya en aras de, ara de, de, de, de definir Darle vida. la vida sería el segundo paso el que estaríamos dando, donde queremos la mayor parte de quienes en realidad tengan voluntad, se quieran sacrificar porque este es un sacrificio. Primeramente no contamos ni con cinco centavos, para darle vida a este proceso. Pero creo yo de que si hay voluntad, porque solo sacrificio es lo único que nos queda, para poder hacer posible darle vida a esta federación, que el domingo, primeramente el creador lo permita, dará inicio los primeros pasos. Por ahorita no hay nada de hablar de organizado, ni nada, ahorita no hay nada. Ahorita hay un grupo nomás. Uh -huh. y ese grupo queremos hacerlo más grande sin distinción de, de, de, de, de, de nadie por último ni de creo ni de religiones porque al fin y al cabo no podemos negar que las religiones están bien metidas dentro de las comunidades indígenas. pero eso no lo puede tener de ninguna manera o creer que ya no somos indígenas ahora bueno, el que lo cree es problema de él, eso es lo único pero yo no puedo descalificar a alguien porque está metido en una religión Ahí que esté, ¿y cuál es el problema? Al fin y al cabo, la sangre no la va a cambiar. La sangre la mantiene y por lo cual él sigue siendo indígena. Y por último, aunque él diga que no, pero, pero tampoco eso no, no los interesa y no vamos a meterlos a discutir tampoco. Uh -huh. Lo importante es que hoy más que nunca los invito a que atiendan ese llamado. La unificación exige más que todo la presencia de todos. ¿Para qué? Para que podamos en realidad algún día hacer posible que los escuchen como en realidad tienen que escucharlos. Sabemos positivamente cómo han venido jugando con todo. Y esto no es solo en la zona de Occidente, sino que todo en todo el territorio. Por lo cual quiero decirle, va, nosotros estamos dispuestos a compartir con todos. Allá los Lenca, allá los que sean, los Manuelcos, allá todos al lado de allá de Morazán, pues allá que allá hay chingas, o sea, hay, con todos, si, si lo que queremos es que en realidad empiecen a ver la presencia de los pueblos originarios, y por supuesto en cada zona, cada quien, su propia identidad como etnia, pero nacional, todos, como, todos juntos, con el mismo tema. A partir, de, ¿A partir de qué horas lo van a estar esperando en, en la casa templo de, en construcción del Padre Eterno? Sí, manifestarles este de que a todos, pues ojalá, eh, luchen por, por su presencia, que va a ser de mucha importancia, de todos. Eh, y la idea que, que se tiene es que se va a dar inicio a la reunión a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se... Se va a dar inicio a la reunión, ¿verdad? la tenemos programada pues, para hasta las once y media de la mañana, porque también en la tarde tenemos otro evento que también ya vamos a, ya vamos a dar, hablar algo sobre ese tema también, que para nosotros es de mucha importancia. Bueno, ya escuchamos de voz de Don Latín, invitación a todas las comunidades indígenas que se puedan acercar. Es... Este domingo a la Casa Templo en construcción del Padre Eterno para que puedan participar de esta importante reunión que va a tener la Federación Nacional Indígena que está en proceso de construcción, que está en proceso de organización, pero también Don latín como Alcaldía del Común en el lapso de la tarde tienen otra actividad importante que está relacionada con el quehacer y el trabajo también de las mujeres indígenas, y es en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Coméntenos también de esta importante actividad que van a tener. Sí, quizás para, para empezar con este tema, primeramente... Agradecerles a todas las mujeres, especialmente a esas mujeres luchadoras, a esas mujeres que han tenido que vivir esa carga cruel que, los ha, que, que, que el sistema al cual los ha sometido. Agradecerles y felicitarlas pues porque a pesar de todo ese sufrimiento que han vivido y que siguen viviendo, siempre están diciendo aquí estamos presentes, aquí estamos y no los vamos a doblegar. ...que es lo más importante, para nosotros el tema de la mujer indígena es un tema de suma importancia, ¿por qué? Porque la mujer es la base fundamental de nuestras comunidades, es la base fundamental de nuestros pueblos... ...y en el fondo son ellas quienes a pesar de, de esos problemas duros que les ha tocado vivir, pues siempre se han mantenido en la lucha aunque en muchas oportunidades calladitas, llorando allá en los rincones, lamentándose, pero nunca han dicho hasta aquí nomás, siempre se han mantenido y por eso mi agradecimiento, pues porque eh, están haciendo posible. Sí quiero decirles de que el domingo 4, pues sabemos positivamente de que el 5 de septiembre es el día declarado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero nosotros aprovechando siempre el tema que vamos a tener la reunión el 4 en la mañana, aprovechando todo eso, pues decidimos celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el domingo de las 2 de la tarde en adelante en nuestra sede, la cual pues también aprovecho para invitarlos, ¿verdad? a quienes quieran acompañarlos, pues quiero decirles de que tenemos una agenda sencilla, y, sencilla pero yo creo que el mensaje que se va a lanzar es bien importante. Va a haber una conversación primero, después pues eh, va a haber un, un punto artístico, cultural, por supuesto, como para que después pues van a escuchar pues, la voz, de vo la voz de los niños, la voz de una niña que va a ser quien va a lanzar ese grito como niña, un manifiesto pues que se, ellas están ahí viendo qué le quitan, qué le ponen, pero sí quieren manifestarse eh, como niñas, como también pues como Alcaldía del Común, pues ustedes saben de que mantenemos a un equipo de, de diferentes edades, de diferentes y va a haber alguien también que va a leer pues ya un manifiesto, un poco más serio, no quitándole la importancia de la niña porque no se trata de eso, pero sí me refiero yo a un adulto, ¿verdad? ya lo va a leer también ya una muchacha, porque por supuesto es el Día Internacional de la Mujer Indígena y nosotros simplemente lo único que vamos a hacer es colaborar con todas ellas, apoyarlas en todas, pues porque en el fondo, como lo, lo vuelvo a repetir... La mujer es la base fundamental de, en estos procesos y ellas son las que vienen cargando con todos los problemas que nosotros vivimos en carne propia como comunidad y por lo cual pues este es un día que nosotros se lo dedicamos a ellas y no solo a ellas como Alcaldía del Común sino a todas las mujeres a nivel nacional e internacional que viven toda esa experiencia en los pueblos originarios. Bueno, ya está hecha para toda la audiencia también que nos ha escuchado la invitación para poder participar en esta actividad importante donde se va a reconocer el trabajo de las mujeres indígenas dentro del territorio, dentro de las comunidades y en el lapso de la mañana se tiene la reunión con para la Federación Nacional Indígena Salvador. Hay importantes actividades que se van a desarrollar este próximo domingo. Si usted puede asistir a alguna de estas, pues es bienvenido, ya lo ha dicho el alcalde del común puede participar, puede llegar a la Alcaldía del Común, a la Casa Templo del Padre Eterno. Gracias, don Latin, por hacer este espacio para que podamos hablar de estos temas importantes y de relevancia para las comunidades indígenas, que éstas puedan alzar su voz para las problemáticas que le siguen afectando. Le agradecemos por hacer su tiempo para venir a este espacio. Eh, gracias a ustedes, gracias al Creador, pues a Radio Senzuna, como siempre lo he manifestado, a, a ARPAS, que también, quieras o no, pues tiene su participación en todo esto. Agradecerles pues por esta oportunidad que me dan de nuevo para poder expresar el sentir y pensar de los procesos que estamos llevando como Alcaldía del Común y aprovechar este momentito para hacerles el llamado nuevamente a todos los representantes de las comunidades, de pueblos originarios, de comunidades, para que... Hoy más que nunca analicemos el reto que se está haciendo y repetirles, no lo hago yo como alcalde del común, no lo hace la alcaldía del común, sino necesariamente nosotros lo único que estamos haciendo es alzar la voz del mensaje que nuestros ancestros los están dando, de hacer el llamado a la bonificación, porque creemos que el resurgir de los pueblos originarios... Hoy está más cerca que nunca y tenemos que prepararlo todos juntos para seguir todos en la cama o todos en el suelo. Y que nadie se quede atrás. Todos juntos es posible. Es que tengan todos muy buenos días, gracias por la oportunidad y hasta la próxima. Gracias a usted que ha estado en sintonía de realidad comunitaria, le invitamos a que el próximo lunes no se la pierda a partir de las 8 de la mañana. Siga en sintonía de la programación de la 92.1 de Radio Censunat, en sintonía con la vida. Les acompañó Bessi Ramírez.